¿Cómo están Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Carol Osada y hoy les voy a hacer un video muy distinto a los que les he hecho anteriormente porque algunos de ustedes me han pedido que quieren saber más cositas sobre mí, que me quieren conocer un poquito más y esta semana en Instagram les hice un Insta Story preguntándoles qué les gustaría saber sobre mí, sobre preguntas y recibí muchas preguntitas muy interesantes Así que decidí hacer un video de las 50 cosas sobre mí y espero que les guste y se diviertan un poquito conociéndome más. Así que vamos a comenzar. Creo que la primer cosita eh, que tienen que saber es que muero por Selena gómez Siempre, siempre, siempre, todos los días tengo que escuchar así sea una canción de Selena gómez Siempre... Estoy pendiente de lo que hace en su Instagram, en las fotos que pone. Hasta tengo las notificaciones prendidas para cuando hace un post en Instagram. Con eso les digo todo. Que amo nadar con tiburones. Me fascina, ya lo he hecho anteriormente y me encanta. Es como un hobby. Me fascina. La tercera cosa que tienen que saber sobre mí es que soy una persona muy tímida cuando no conozco a la gente. Yo sé, es raro porque soy capaz de grabar cosas y de hablar en una cámara y ustedes dirán como qué cosa tan rara pero se los juro que soy muy tímida cuando la gente me conoce por primera vez soy muy tímida, soy súper callada, como que no hablo soy supremamente desordenada, no se imaginan lo desordenada que puedo llegar a ser, de verdad si voy a salir hago un desorden completo en mi cuarto de maquillaje, de ropa, de zapatos, de todo es impresionante Que yo soy bióloga, estudié biología y de eso me gradué en la universidad soy bióloga profesional y mucha gente me pregunta, tú siendo bióloga, haciendo videos de maquillaje haciendo videos en YouTube, como que no cuadra para nada y yo sé, no cuadra en lo absoluto ni siquiera yo entiendo pero sí, soy bióloga y amo los animalitos me encanta haber estudiado biología odio, odio los champiñones no los puedo ni oler o sea, ni ver en un tarro porque ya me comienza como algo acá en la garganta que me dice vas a vomitar no, es que de solo pensarlo ya me dio como náuseas no eso es algo muy raro y es que no me gusta comer de noche yo no puedo ir a una comida familiar de noche o a una comida por un cumpleaños de noche porque no como de noche puedo comerme algo como una tostada pero una comida grande de que diga como ven voy a comer un pollo o una carne con ensalada no la octava es que no me gustan las frutas no como frutas de pronto como la mandarina o la naranja pero es muy raro que coma frutas no me gustan mucho me encanta, me encanta Amo bailar Yo soy de las personas que se va a una rumba y se la goza al 100% Me encanta bailar, me encanta cómo estar en una fiesta con mis amigos, con mucha gente Me gusta muchísimo Canto en la ducha Y esto sí, yo lo sé, yo lo sé Pero no puedo, de... o sea, no puedo entrarme a bañar sin tener música No puedo Es algo que ya me acostumbré y siento que cada vez que entro al baño a bañarme tengo que poner música y la canto a grito, a grito. tengo dos hermanos mayores, yo soy la chiquita, la más bebecita y me llevan como 12 y 13 años cosa que detesto es enviar mensajes de texto que la gente me escriba y yo tenga que escribir de vuelta me estresa, no puedo, prefiero, no sé, hablar por cómo llamar a la persona o enviar mensajes de voz, pero escribir no puedo, siento que me demoró muchísimo tengo pavor, pánico, literalmente, pánico a la oscuridad es algo que desde chiquitica yo creo que lo tengo, pero le tengo pánico a la oscuridad no soy una persona que le guste mucho leer los libros, pero si me ponen a elegir entre leer el libro o ver la película siempre termino prefiriendo ver la película yo sé, hay muchas veces que dicen, no ven, el libro tiene como más detalles, es más chévere, lo disfrutas más, pero mm, mm, no pasa conmigo. Amo ir a caminar en la naturaleza en medio de la nada, sin carros, sin ruido, sin nada, oír los pajaritos. Personas cuando me conocen en persona sienten que tengo como 12 años, como 15 años, siempre me pasa lo mismo, hasta no me estoy haciendo la modesta, pero... Cuando entro a un lugar en donde, no sé, venden licor, en un bar, me piden mi identificación, ¿pueden creerlo? Siempre me pasa lo mismo y siempre me ha venido pasando. Este sí es un secreto que nadie, nadie, nadie, na nadie sabe, pero tengo un muñequito que la llamo la nana, blanquito, como con sus orejitas, como un conejito, tal cual, pero es como de trapo y lo tengo desde que tengo tres meses de edad, desde que soy un bebecito y no la suelto para nada, o sea hasta mi novio sabe de la existencia de mi nana me la llevo a todos los viajes a todos, hasta con mi novio me la llevo él sabe que me la llevo así me vaya a la China, así me vaya a la Patagonia, allá está mi nana conmigo me encantan los dulces, es una adicción yo creo, puedo comer mil dulces al día, obviamente a veces me enfermo y siempre me enfermo por lo mismo porque como mucho dulce me encantan los chocolates, me encanta el arequipe, me fascina. Y sobre todo me gusta como el chocolate calientico y el arequipe calientico. ¡Oh! Produce como un poquito de estrés. Es como que la gente critique a otras sin conocerlo. Creo que eso es algo que no aguanto, no, no concibo de verdad. O sea, puedo llegar a ser muy sensible y a veces hasta dramática, de verdad. Lloro por todo, o sea, porque veo una mosca posar, o sea, yo sé, hay épocas en las que soy más sensible, pero normalmente soy muy sensible, más sensible de lo normal. Nunca, nunca, nunca, nunca me he roto un hueso de ninguna parte de mi cuerpo. Siempre lloro en las películas, sea lo que sea, sea de comedia, sea de muñequitos animados, sea de acción, siempre termino llorando en una película. Me encanta dormir, yo creo que soy la persona más dormilona del mundo Puede que haya dormido 14 horas pero sigo con sueño Amo viajar, amo conocer nuevos lugares, conocer nueva gente alrededor del mundo Bueno, esto es algo muy chistoso y es de comida Pero yo no me puedo comer una ensalada si no tiene arándanos o como queso azul no puedo, tiene que tener alguna de las dos para que para mí sea una ensalada yo me considero una persona muy chiquita y siempre me he considerado muy chiquita en el colegio era una de las más chiquitas de mi salón y mido 1.62 pero aún así soy muy chiquita o unos ¿1.64? aquellas personas que me preguntaron y eso me lo preguntaron un millón de veces ¿cuánto llevas con tu novio? yo llevo 7 años con mi novio ahorita en este octubre cumplimos 7 años juntos Cosa que pueda odiar el sushi No, no puedo, no Como que estaba babusito No puedo Amo los perritos y los gatos, mejor dicho yo me imagino cuando sea muy viejita en mi casa Con muchos perros, con muchos gatos y mejor dicho Soy una de las personas más friolentas porque de verdad asiste haciendo el calor de la vida Carolina, tiene frío yo creo que después del maquillaje una de las obsesiones más grandes que tengo son los zapatos Algo que deteste mucho y me da pánico son las películas de terror Que uno va al cine a quedar traumatizado, yo quedo traumatizado Bueno, esto es un poquito contradictorio porque les dije al principio que amaba nadar con tiburones Pero yo no soy la experta nadando, o sea... Desde muy chiquita le tenía pavor al agua, o sea, hay algo que, no sé, que tienen los tiburones que me anima a ir al agua y nadar Y aparte tengo como las aleticas y es como un poquito más fácil el movimiento dentro del agua con ellas Pero eso de que me tiren a una piscina y a nadar creo que no es lo mío Algo que me encanta es la limonada, pero la limonada de coco No me gusta tomar alcohol, creo que es algo que no me gusta hacer. Creo que no. Lo que tenemos en común toda mi familia y yo. Es que por más de lo cansado que esté uno, o por más cansados que estemos, no podemos dormirnos temprano. Siempre terminamos durmiéndonos a las 2, 3 de la mañana. Esta es como una maña que tengo muy rara. Y es que no puedo dormir sin medias. O sea. No puede pasar que duerma sin medias Porque, no sé, como que siento que Si se me sube el pantalón dentro de las cobijas Me fastidia como ¡Ay no! Me fastidia como ese sentimiento De que se comienza a subir el pantalón Y siento como las sábanas en mi pierna ¡Ay oh, no! ¡Ay oh, no! No, oh, no puedo! O sea, tengo que En verdad, yo enrollo el pantalón Dentro de la media para que no se me salga Me encantan los masajes Me encanta ir a un spa Una muy mala costumbre Y es que Siempre que pongo una canción, la estoy cambiando cuando va en la parte más buena, en la mitad, ahí la cambio yo. ¿Por qué? Porque me aburro. Lo que ya he hecho es tirarme en paracaídas y fue una de las experiencias más maravillosas de todas. Otra cosa que tienen que saber de mí es que viví sola por dos añitos y fue una experiencia súper chévere, enriquecedora, aprendí un montón. Bueno, este es algo muy raro, pero gracias a mi padre... No tuve este nombre y mi mamá quería llamarme Luisa María, no tengo nada en contra de las personas que se llamen Luisa o María o Luisa María, no, pero siento que no me gusta el nombre, como que no me identifico. Cuando una canción me gusta la pongo y la pongo y la pongo y la pongo y la pongo y se los juro que la puedo poner todo el día y quemo la canción hasta que ya me aburre. Tengo dos cicatrices, una en cada rodilla, literalmente, no sé si pueden ver mis rodillas ahí El pantalón no es como para este outfit, pero lo que sea Aquí en esta parte de las rodillas tengo dos cicatrices porque cuando chiquitica patinaba y me fui de narices contra el piso, así como... Algo que odié es mojar el pan en el chocolate pero amo ponerle queso mozzarella al chocolate y dejarlo derretir adentro y luego sacarlo con una cucharita y comérselo. Es delicioso. Raro, pero mi amor platónico yo creería, no sé, creo que es Maluma. <risa> Amo la película de Toy Story, la 1, la 2 y la 3. Y mi perrita, que ya la vieron ahorita, se llama Bonnie por la niña que aparece en la tercera película. Me encanta la saga de los Juegos del Hambre. Me fascinan. Como algunos ya se pueden dar... O se pudieron dar cuenta si me siguen en mis redes sociales. Me encanta pintarme el pelo, estar haciéndome cambios constantes, me encanta cortármelo, me encanta hacer 8000 cosas en mi pelo, es algo que me encanta. Hoy, aunque ay, algunas ya se me dañaron un poquito, pero odio, odio, odio, odio. No tener las uñas como arregladas, pintadas, como que siento que sin pintar no se ven bonitas. Bueno, mis amores, estas fueron las 50 cositas sobre mí. Espero que algunos se hayan sentido identificados con algunas de las cosas que dije, sé que otras son como muy raras. Es para que sepan un poquito más sobre mí, me conocieran un poquito más, porque más allá de mis videos en Instagram no tengo la oportunidad de hablar, de conocerlos, de que ustedes me conozcan, pero les agradezco muchísimo por haber estado hoy conmigo, me encantó y me divertí haciendo este video y la lista y todas las cosas, fue súper chévere, y pues nada, yo les veo la próxima semanita, no se les olvide. ¡Mua! les mando un besito, chao.